En este vídeo nos gustaría hablarte sobre la sección de NFTs del exchange de gate.io que la verdad es que tiene un montón de ofertas, no solamente de NFTs, sino también de juegos, mystery box y un montón de opciones realmente súper interesantes con un gran potencial de revalorización. Si accedemos a la sección de NFTs de gate.io, en la sección principal ya nos aparece una colección fraccional de los propios Bored Ape Yacht Club, aquí lo tenemos, si clicamos en esta opción vamos a ver toda la información al respecto sobre esta colección. Todavía quedan 14 días para poder comprarlos. Están a un precio de 20 dólares y por tenerlos vamos a poder tener acceso privilegiado a un montón de opciones dentro de la comunidad de Bored Ape Yacht Club. Además de la colección de Bored Ape Yacht Club tenemos otras opciones como por ejemplo Spola Pass Mystery Box que es un juego NFTs de fútbol. Lo vamos a ver a continuación. También tenemos otros juegos que tienen muy buena pinta. Entre ellos hemos visto el de Petarush. Son carreras básicamente con distintos NFTs con unos gráficos bastante buenos y también tienen su propia economía con tokens con los cuales vamos a poder ganar dinero únicamente por jugar y divertirnos. Además, también tenemos aquí un pequeño airdrop que van a repartir 1000 dólares por responder de forma correcta a esta pregunta. Básicamente, debemos seguir su Telegram, tenemos aquí las instrucciones detalladas, también elegir cuál es la respuesta que seleccionamos, tenemos A, B, C y D, y por último, pegar nuestro UID. Con esto estamos participando y podemos llevarnos una parte de estos 1000 dólares. Antes de nada, si eres nuevo y no conoces el Exchange de Gate.io, te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com. En la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Gate.io. Tenemos un video review que te dejamos por aquí arriba para que aprendas a crear tu cuenta y empezar a utilizar este Exchange. También te animo a que te suscribas, te dejes un buen like y actives la campana de notificaciones si te gusta la información que vas a ver en este vídeo. Y por supuesto también si tienes cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en en nuestro canal y grupo de Telegram. Si también te gustaría que hiciéramos un review sobre algún proyecto del cual no encuentras información, házmelo saber abajo en la caja de comentarios porque leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Si vemos que es un proyecto que merece la pena, lo consideraremos para realizar un review. Ahora y así empezamos. Para resumirte de forma rápida, ¿qué es gate.io? Básicamente es un exchange de criptomonedas, el cual nos ofrece una gran variedad de herramientas financieras, como por ejemplo más de 1400 criptomonedas para poder operar. Tenemos también todos todo tipo de derivados. Tenemos Lend and Earn, Hold and Earn y un montón de opciones realmente que merecen muchísimo la pena, entre las cuales me gustaría destacar la opción de Startup por la cual vamos a poder conseguir gemas súper valiosas. Hemos hablado anteriormente en vídeos sobre esta opción y son proyectos en su fase inicial. Podemos comprar estos tokens a un precio muy económico y en muchas ocasiones tenemos unos repuntes de precio muy interesante. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero por ejemplo, a Actualmente tenemos el de Tora y también el de Ocealand, que este empezará recientemente. Podemos participar con 20 dólares y llevarnos unos tokens de este proyecto. Debemos siempre analizar para ver si realmente merece la pena o no este tipo de proyectos, pero hay muchas ocasiones que sí que son proyectos con un gran potencial de revalorización. Y bien, volviendo a la parte que nos interesa, que es la de los NFT's, en el menú superior aquí tenemos la pestañita, tan solo debemos clicar en esta opción y no únicamente podemos comprar diferentes proyectos, sino que también tenemos esta pequeña opción para crear nuestros NFTs. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando todos los pasos que debes seguir para subir tu colección. Déjalo abajo en la caja de comentarios. Es realmente bastante intuitivo, como puedes observar. Tan solo debes ir introduciendo todos los datos, las imágenes de tus NFTs, el logo, etcétera Tus redes sociales, tu página web, todo lo que te vaya pidiendo y crear y confirmar. Realmente es bastante sencillo, aunque también tienes aquí la asistencia en vivo que te pueden ayudar si tienes cualquier tipo de duda. Y bien, si pasamos a analizar un poco los proyectos que a mí me han llamado la atención dentro de NFTs de Gate.io, tenemos el Spola. Mystery Box, es un juego de NFTs de una colección de fútbol y por aquí tenemos la página web oficial desde la cual hemos visto que tienen de partner oficial a Xavier Hernández, un jugador del el Fútbol Club Barcelona. Otro proyecto lanzado desde Gate NFTs es el de Metaphishing básicamente es un juego alojado en la red de Binance Smart Chain lo tenemos disponible para poder probarlo, creo que puedes jugar sin ni siquiera tener NFTs y lo tienes para Google Play App Store y también para APK download lo puedes empezar a probar la verdad es que tiene bastante buena pinta pero si vamos al marketplace directamente desde gate nfts aquí puedes ver la actividad de los nfts también de las cajas misteriosas y demás algunos de los artículos como armas etcétera todo esto se está comerciando dentro de gate.io, más bien se lanzó desde aquí aunque también lo tendremos en mercados secundarios que puedas operar dentro de la red de Binance smart chain pero al final son proyectos que si los cazas en estos momentos en momentos donde está saliendo el token y demás o los nfts las mystery box o lo que sea del proyecto puedes tener unas revalorizaciones realmente muy interesantes otro que también me ha gustado bastante lo tenemos por aquí es el de peta hemos estado viendo también un poco la web y demás otro juego blockchain en esta ocasión es un juego de carreras que la verdad es que tiene pinta de ser súper divertido tenemos aquí un pequeño vídeo review y aquí lo tenemos, tienes que competir contra otros jugadores, tienes tus NFTs para mayor velocidad, mayor agarre en las curvas, etc. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Evidentemente tiene su propia economía y en función de lo que vayas ganando pues irás recolectando tokens y ganando dinero simplemente por jugar y divertirte. Personalmente me gusta mucho el tema de los videojuegos blockchain, creo que los NFTs es una gran utilidad que pueden aplicar para las economías y demás. Y en la opción principal de Gate NFTs vas a poder ver todas las colecciones que hay disponibles, también las tienes ordenaditas por orden de capitalización, por ejemplo tenemos a Metafishing que el número 2, la primera de ellas es una de fútbol Soxer. pero tenemos otras opciones realmente bastante interesantes para investigar. Si te gustaría que habláramos sobre alguna de ellas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Si vemos que realmente merece la pena, estaremos analizándola. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, no seas desagradecido. Déjate un buen like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!